Si sí, yo es porque lo llena. si sí, el tema es que me ha parecido muy original lo de los dibujos de la bombilla, que esto realmente se hace como justicia en el suelo. Yeah. Eh. Eh. Eh, ¿Cómo están los objetivos allí en el fondo? Yo los veo perfectamente. ¿Cómo están los objetivos estos? Desarrolla la ...que lo que quiero deciros es que lo podáis leer... ...y el resumen, ¿me lo podáis leer bien por ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, la idea es la siguiente... ...que el dibujo que han hecho me parece interesante... ...como lo han hecho, que parece... ...que es lo de la bombilla... ...el tiempo lo han puesto bien... ...el nombre ahí sobra... ...quizás el escudo no está mal ahí... ...yo quizás lo pondría aquí abajo que no se vea tanto... Eh, ...los objetivos no están bien... ...porque lo de evitar ser pillados no es... Y los objetivos motores, el objetivo motor principal de esto es que es el salto. Porque es que tienes que saltar haciendo el burro y no lo habéis puesto. Eh, y por lo demás, no, este es un burro diferente. Y Riego de caída y tal, es decir por qué hay riesgo de caída. El, el choque, la caída y eso ya se ve. Es decir el por qué. En el salto ahí, bueno. Riego de caída en el salto, sí, sí, está bien. Pero que pongáis por... Eh, igualmente, alguna cosa más, como habéis puesto lo de energía por pues lo de intensidad y tal, y tal. En general, me parece bien. Y aunque eso pues lo podía haber puesto de otra forma, y quizás si habéis puesto tan poco objetivo que eso no está bien, tenéis que ponerlo de otra forma, eh, pues utilizar uno como ese si vais a poner tan poco texto y así tenéis más espacio. ¿De acuerdo? Pues venga, empezar Venga, comenzamos. Eh, mi grupo es Sergio, Roche y yo, y os vamos a explicar la bombilla de manera rápida. Es un juego muy sencillo, eh, mis compañeros han hecho las tres bombillas para que así eh, estemos más tiempo en actividad. Entonces, si os dais la vuelta y miráis la bombilla, eh, al principio tiene como una especie de rectángulo y después un círculo que le une. Entonces, este juego tiene tres roles. Está la madre, que lo hace Rochi el primer hijo o primogénito que lo hace Sergio y el resto de hijos entonces la madre se coloca en el rectángulo y se agacha y entonces la madre dice un tema, es decir, por ejemplo, móvil entonces, eh, Sergio que es el primero que salta, pues al saltar dice una marca de móvil Samsung Samsung y se queda en el sitio, ¿vale? entonces, a su vez, después detrás van todos los demás ellos. a la vez que el siguiente salta, Sergio puede dar otro salto Así, es decir, él no puede, una vez que salta no puede correr y irse por... sino que cada vez que salta uno va saltando. ¿Qué pasa? Si alguien salta y dice... ¿sabes? Si alguien salta y, y se equivoca, la madre puede salir y pillar a los que están dentro. ¿vale? Entonces, el, para correr solo tenéis el círculo de la bombilla, no podéis salir del círculo. Y también, eh, ¿cómo cambiamos? La madre al que pille... ...se pone como madre y el que iba segundo se pone como primer... ...y entonces el otro se pone al último... ...¿alguno dos? No, pues vale, no vamos a colocar... ...es un segundo... ...mirad, eh, esto tiene una complejidad de desarrollo de material... ...cuando se si entiende el juego no se necesita tanto material para desarrollarlo... ...sino que cogéis que la madre se ponga fuera de una línea... ...y delimitar y decir un espacio por ejemplo... ...pues hasta aquella línea negra y esto... Lo digo por utilizar fácilmente las líneas del espacio, que no se necesita que tenga forma de bombilla, sino que sea un espacio delimitado. Entonces, como aquí hay muchas líneas, no sería necesario al poner tantos conos. sino directamente eso. Y lo único que tiene que hacer es que la madre se ponga fuera de una línea, para que todos entren dentro del espacio delimitado por las líneas. Vale. Pues hasta nos colocamos de aquí, corazones y pica que no tiene vamos y vamos A vamos vamos